Hola, soy Chepe Carlos y en este video veremos cómo hacer un, una cosa muy interesante para nuestro Telegram Bot En este específico, vamos a hacer un teclado interactivo dentro del sistema Porque a veces da un poquito de esperanza escribirme apagado, encendido Y sería bueno darle al usuario de una manera más fácil para él botoncitos Como esto que ven acá, aquí mando un botón en el cual yo puedo presionar para encender y para un LED Y esto es dentro del mismo Telegram, dentro del mismo SP, tanto 82 como 32 Y si quieren aprenderlo, acompáñenos, démosle esta es una playlist por lo cual recomiendo yo que vengan a ver los otros videos que hemos hecho del sp con, usando esta librería que está bien genial va, Todo eso van a estar en la descripción y también el código fuente que vamos a hacer en esta ocasión también se encuentra abajo con los diagramas que vamos a utilizar En este video específico vamos a ver cómo hacer el teclado que es una, realmente complicado por lo cual decidí yo hacerlo en un video aparte En videos más adelante vamos a hacer un sistema de vigilancia y otras cosas interesantes por lo cual si te gustan los contenidos de la SP, robótica, programación y otra cosa interesante te recomendaría que le des me gusta y te suscribieras allá. luego que los videos anteriores tengo un archivo token.h para guardar la información secreta También voy a la descripción como se hace esto si no lo has visto aún verdad Tenemos el código que es básicamente igual Pero tenemos una línea especial que lo quiero mostrar ahorita Normalmente creamos un objeto ctbot que es el nombre de librería bot y le ponemos mi bot Y en este teclado también creamos un objeto especial para un teclado Este objeto es especial va a poner qué botones tiene Podemos crear múltiples teclados o interfaces para que la gente pueda interactuar con nuestro programa. Tenemos un LED en el pin 2 para poder encenderlo y apagarlo. Aquí físicamente lo tengo conmigo. Y hoy te voy a enseñar cómo fue creado ese teclado. En otro setup podemos poner mi teclado punto botón. Veamos ahorita la comentación de dónde viene eso. a teclado tenemos una cuanta funciones extra que nosotros podemos hacer. Uno es agregar botones. Podemos agregar múltiples botones en una sola línea. líneas. Vamos a agregar más de una línea. Y también podemos agregar líneas en las cuales podemos mandar un link. Y otra información extra es muy genial esto porque vamos nosotros organizarlo depende de cómo queremos trabajarlo ahora si vamos ahorita a agregar el botón vemos aquí cómo se describe la función que pide uno 2 tres datos verdad en este caso nos manda primer dato es cómo queremos que se llame el botón que es lo que va a ver el usuario digamos va a ir a encender a apagar a activar el siguiente es qué mensaje interno nos va a llegar a nosotros en este caso cuando toquen ese botón nosotros vamos a poder ver un botón encender ¿Y qué tipo de acción va a ser ese botón? Hay múltiples acciones que se pueden hacer. En este caso es un tipo botón y va a ser una query, ¿verdad? una consulta. Y, y lo mismo hacemos para el botón de apagar. Vamos a apagar, que se haga mayúscula. Cuando lo presiona, se va a apagar. Y también que sea solo un botón cuando se presiona tranquilamente. ¿Qué otro tipo de botones hay? sí, que eso es una. Vamos a agregar una línea más. Porque pueden ver acá, en el ejemplo que yo mostré al principio, tenemos aquí dos líneas. ¿verdad? La primera línea dice encender y apagar y en la segunda línea dice mira link y si hago clic aquí me va a mandar a un sitio web en este caso me mando información como poner link ahí para explicar a la gente cómo se usa el bot o mandarlo a otro sitio como mira hay un nuevo video aquí te mando un nuevo video como si fuera un sistema de mensajerías o si tenés si ha subido la foto digamos un servidor está usando un servidor con un s&p y tomando fotos podrías mandar es la url para que él lo pueda clic automáticamente y él puede entrar a ver el video ¿verdad? o la foto que ha subido aquí agrego una línea mi teclado punto agregar línea Le doy agregar otro botón Que este se llama mira la documentación Cuando haga clic vea para acá Y en vez de una query o un botón de consulta Este es un teclado de url Un botón para hacer un sitio web externo Como ven esto lo hacemos en el, en el setup Que es la función donde se inicializa todo Y ahí llegamos mi teclado usted puede crear múltiples teclados Para poder tenemos teclados para ascender, Teclados para poder configurar Teclados para esto y lo otro Ahora, el teclado podemos hacer diferentes opciones nosotros para mostrarse al usuario, digamos, que por defecto siempre se lo muestra el usuario, o pueden hacer que ustedes tengan que pedir el teclado. Digamos, si yo quiero el teclado, tengo que mandar una palabra especial, ¿verdad? Yo en mi código ahorita he hecho que sea necesario poner una palabra, en este caso es, es opciones. Si yo envío la palabra opciones, él me devuelve el teclado, le mando cualquier otro mensaje, me dice, mira, si querés, puedes usar la, la, el comando opciones, ¿verdad? Probemos eso ahorita para que vean cómo funciona, ¿verdad? poner aquí un hola, él mandó, mira, prueba con opciones, voy a enviar yo opciones ahorita, opciones, le doy enter, y me quedó el mensaje, si ven, el teclado también incluye aquí un mensaje en la parte de arriba, tenemos si nosotros el código que tengo por acá, cuando mandé el mensaje del teclado, se lo mandé al ID, en este caso ven que es igual al otro, mando a quien quiero mandar el teclado, también puedo mandar un teclado a alguien que no esté ahorita hablando conmigo, mira, hay un peligro, necesito que, en le dejo entrar a estas personas, no le dejo entrar, pues mando una foto, porque mando el ID, mando un, un texto que es como una cabecera, nos podemos poner un mensaje bien largo para explicar de qué trata el botón. Vamos a poner algo más pequeño ahora. Y después mando el teclado. Que se llama? Mi teclado. Que es el objeto que creamos aquí arriba. Y pueden ver mi teclado. Que se llama el teclado. Cuando nosotros damos clic en el teclado. ¿Qué pasa? Le damos aquí a encender. Le damos a encender nuevo. Nos manda un mensaje en el centro que dice que fue encendido. Y veamos qué pasa dentro del SP. ¿verdad? No tengo que encender. En este caso Marcelo mandó a encender el bot ya. Hace un rato. <risa> y no. En este caso Marcelo. Cuando se presionó, le dio a encender ahí Nosotros normalmente ahorita lo que hemos hecho es Si el mensaje tipo es un textbox Y si es texto, entra en este if Ahora, el otro tipo de mensaje es query Que nosotros pusimos aquí arriba Que cuando este cuando el teclado sea presionado Va a ser una función de teclado, teclado query O, o consulta si, el, si el, el mensaje o el tipo de mensaje es un mensaje de QWERTY, vamos a entrar en este. Podemos obtener la misma información como usuario, ID, toda la información. Pero podemos también sacar la información de qué nos envió. Esta información se guarda en callback query para ver qué nos envía. ¿Qué información tiene el botón? Nosotros la asignamos en el segundo valor. Aquí podemos encender, que era el texto que ve el usuario. Y encender en minúsculo lo he puesto yo, que es el, cuando se prende el botón, qué mensaje nos va a llegar al SP. No podemos hacer acá. Como el video primero que hicimos Si el mensaje es igual a encender Entramos aquí a encender Que aquí está mal al revés esta cosa Ahí, como aquí low Si nos llega el mensaje a encender Vamos a encender el led Y si nos llega el mensaje a apagar Vamos a apagar el led También tenemos otras opciones interesantes que podemos hacer Que podemos decirle al usuario un mensaje de confirmación Bien, gracias por mandar podemos un más mensaje como un poquito más oculto Les voy a mostrar cómo se ve esto en el chat, en el sistema Y ustedes están ahorita usando el bot O lo prueban, van a ver cómo funciona diferente Ahora encender en el botón acá Va a aparecer aquí un mensaje en el centro que yo presioné ese botón, ¿verdad? Ahí se ha encendido, le he encendido, ¿verdad? Y no, yo tengo una confirmación visual que presioné el botón. Si lo voy a apagar, también sale una mención. Creo que, que sale más pequeño. Creo que en el celular se ve un poquito más diferente. Pero no tengo un celular aquí en la mano para poder mostrárselo. ¿Qué? Eso es el valor este true, ¿verdad? Sería bueno ver si el sistema funciona, ¿verdad? Voy a poner ahorita aquí el, el SP. Ahí está el SP conmigo. Voy ahorita a apagarlo, voy a, apagar, a usar el botón del teclado. Y iría a apagarse este LED, ¿verdad? Todo mi compañero ahorita lo enciendo, ¿verdad? Ah, no, subió el código, ¿verdad? Lo dejé invertido. De este momento voy a subir a nuevo. Esto. Pregunta Joseph, ¿eso se puede usar en cualquier parte del mundo? Sí. Como estamos en Telegram, estamos usando un sistema de mensajería como intermediario. Puedo mandar un mensaje de cualquier parte del mundo y el bot puede activarse o manejarse, ¿verdad? Nuestro bot va a estar en nuestra red interna, como ahorita yo tengo mi SP conmigo y yo lo puedo controlar desde afuera de mi casa, que es algo muy, pero muy genial. Creo que lo expliqué yo en el primer video. Lo bueno es usar algo como Telegram para poder controlar tu sistema, ¿verdad? que se subir el código. Vamos ahorita a darle encendido. Que el, bot, el LED ya está encendido. Ya está encendido. Y le voy a dar ahorita apagado. A ver, aquí apagado. Y debería apagarse el LED, ¿verdad? Ahí se el LED. Es un poquito lento, como ven. Como mencioné yo, me gusta más usar un servidor intermedio para poder controlar esto. Pero aún así me parece muy genial puede controlar algo a distancia. También podemos nosotros averiguar el estado del LED. estoy impidiéndolo que nos mande el estado, ¿verdad? Nos ponemos estado y que nos responda él automáticamente. Mira. Está encendido o está apagado el LED, ¿verdad? Ya aprendimos los fundamentos de cómo hacer bot con Teler. Hoy hagamos proyectos. En el siguiente video mostraré un sistema de vigilancia automático en el cual podemos encender y apagar el sistema de vigilancia. Y también, cada vez que alguien entre a nuestro lugar, nos va a un mensaje automático para ver quién entró y saber de antemano ir a buscar si alguien fue a robar nuestras cosas. Si este video les interesa y les gusta, ponle la mano para arriba en YouTube y suscríbanse si no lo han hecho aún. Y vayan a la playlist completa en la descripción y en la pantalla final. Nos vemos.